Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarfell y Sonritas Fardy Y bueno gente, como ya saben, bueno Acá estamos con el primer video del año Del primer video de 2021, bueno, del canal Que estuve, ya sé que hace bastantes días que, bueno, no subí video por el tema de las fiestas y todo Y, y bueno, recién ahora ya... Eh, ya hoy les traigo el primer video de 2021 del canal, que bueno, como ven, como acá, como vieron recién en el título obviamente, va a ser de Counter Strike Global Offensive, de, de un juego de armas, de una partida de juego de armas que, que jugué, que bueno, no, no voy a spoilear mucho, quiero que la vean, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, bueno, cómo salió, y también... Eh, Vamos a ver qué, qué cositas se vienen eh, este año. Bueno, cómo empezamos el año acá en el canal. Pero bueno, no, lo, no, no me enrollo más, los dejo con el video y espero que les guste. Ahí está, vamos a empezar. Bueno, empezamos con... Ahí va. Con Bison. Uh. Ahí va, va uno. No, la puta madre. Vamos, vamos que... Lierda el equipo. Ahí está, no, no. no. Me hicieron mierda. Bueno, bueno. Me eh. Voy a ir por acá. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no. Ay, casi. Es que se me, se me puso uno enfrente. Se me puso el chabón ese enfrente. Así que no, no. No daba para que lo mate porque. Me tosqueó. Qué harto que esto no es matchmaking. Porque si no.. Lo, lo hacía mierda y. <risa> No, bueno, tenía poca vida. Se aprovechó de que tenía poca vida y me apuñaló. Bueno, dale. ¿Qué me vienen a joder acá. Bueno, déjenme de joder. Déjenme de joder. Ya se me vienen 80 tipos desde lejos. Bueno, bueno, tenía dos ahí, tenía dos. Me tengo que cubrir un poco porque. Porque estoy. Me expongo de más. Ahí va uno. Bueno. Tenía uno ahí abajo. No. ¿Qué les pasa? Ay, ¿por qué? 63, 63. No, no, no. 63 le saqué. Ya no sé cuántas muertes tengo en total igual. Ni quiero abrir el marcador porque me empiezan a dar pingazos de la nada. No, no. Ah, estoy, estoy, estoy ya ya estoy, estoy haciendo Estoy hecho un idiota No sé por qué Ahí está Así me gusta Ay, qué pelotudo que soy Bueno. ¿Ah, <risa> ah, no, no, no. No se puede, viste. No se puede con, con el auge. Estoy indeciso si usar el, el escopo o no. Ah, qué quilombo. Bueno, ya sabía yo, eh, que <risas> no, no, no, no, ya vienen con con AV paper Payfer y y Teco algunos, así que. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, salté y me saqué un montón de vida, pero no pasa nada. ¿Qué me está pasando? Empezando 2021 en un juego de armas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Casi, casi, casi le daba. 92, le saqué 92 en dos tiros. Bueno, queda ya uno con el cuchillo. Bueno, no sé por qué salgo con el cuchillo yo ahí en... reexpuesto expuesto, que cual, en cualquiera me da una bala en la cabeza y me mata. Pero bueno... No hay nadie todavía, por, están matando a puros el con razón. Bueno, me, me mete Me rajo un corchazo en la cabeza con el revólver. Ahí está. Bueno, bueno, bueno, bueno. Cualquier boludo es así, ¿eh? Cualquiera. Hemos quedado, hemos quedado ante penúltimos, 19 contra 34 muertos. ¿eh? con razones, ya me, me, lo venía, me lo veía venir, muchas muertes, ¿eh? pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, una partida así random, muy, muy improvisada de jugar, más que bueno, que grabé, porque bueno, tenía ganas de también traer contenido nuevo al canal ya que hacía creo que tres semanas después del último directo que, que, que hice, que fue bueno la última actualización del canal, que fue el directo en el que cerré el año con la operación Broken Fang y todo el tema pero bueno eh, nada espero que les haya gustado este video eh, eh, espero también que le hayan pasado bien en el cierre del año 2020, que fue un año bastante particular, bastante, bastante especial, bastante anormal, o sea más más de, de, de lo esperado pero bueno, espero también que, bueno, nada que este año el 2021 sea por lo menos un poco mejor que el 2020 y nada, que todo que todo salga lo mejor posible, tanto bueno, para, para ustedes como bueno, como para todo como de todo en general, pero bueno espero que les haya gustado este video, no se vayan sin dejar eh, su like acá abajo compartir el video con su familia, con sus amigos aunque quieran, próximamente se van a venir más videitos, no sé si, bueno de la Broken Fang da para subir más, más cosas, traer más un poco más de contenido de esa operación. Eh, ya que bueno, sigue estando activa en, el eh, activa en el juego y va a estar activa durante mucho tiempo. más me parece que hasta, a, hasta abril creo que va a estar, va a estar activa. Pero bueno, eh, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video. Y síganme también en Instagram que lo tienen abajo en la descripción. O en la pantalla del video me parece que también es, es, eh, apareció y bueno, suscríbanse al canal eh, si son nuevos en el, y también ah, si sí, es la primera vez que ven uno de mis videos para estar al tanto de cada vez que yo suba algo nuevo al canal y bueno, si quieren comentar el video ya saben, coméntenlo en la pestaña comunidad que es ahí donde, donde publico el enlace a este video para la gente que todavía no lo llegó a ver avisando que ya lo subí bueno, porque como se, no sé si, si se dieron cuenta, pero los comentarios también están desactivados de todos mis videos así que si lo quieren comentar Coméntenlo ahí en la pestaña comunidad cuando ya lo suba. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Espero traer videos más seguido. Eh, en la próxima semana no sé si pueda subir algo, pero nos vemos hasta la próxima. Bye.